Teníamos muchos planes para ese año, la cena del quinto aniversario, el festival de la canción, el San Jorge, la acampada de primavera, el boom de la caza, de la aventura, la empresa y para finalizar la ronda, el campamento de verano, ese tan esperado campamento de verano, pero todo tuvo que posponerse. ¿Sabéis qué? Nuestra primera canción para el festival se llamaba Volviendo a caminar y unos pocos años después aquí estamos volviendo a caminar después de haber pasado por algo inimaginable El mismo cielo, la misma luna que hace 100 años les vio comenzar dos mil tormentas y muchos más vientos el escultismo vuelve a caminar nuevos diques grandes ...aventuras por vivir... ...los granitos y las noches frías... ...buenos hermanos te harán descubrir... Eh, me gustaría aprender sobre los, los mamíferos... ...y a mí me gustaría aprender sobre el espacio exterior... ...porque para mí el espacio es algo muy interesante... ...y algo que se formó hace mucho tiempo... Entonces quería aprender un poquito más sobre él. Yo las acampadas con todos mis amigos. Y yo las excursiones. ¿Cuál fue tu favorita? La de Castillazuelo. ¿Y la tuya? La mía fue la de Naval porque hice la promesa. ¿Qué pasa? Es que eh, antes de entrar al campamento nos tenían que hacer PCR al cuarto o quinto día. También nos hicieron una y las habitaciones eran un poco estrictos los scouters, ya que eh, teníamos que llevar todo el rato la mascarilla, ventanas abiertas y en el comedor eh, estábamos separados por grupos pequeños y la mascarilla, eh, al no comer, nos la ponía. Pues la verdad que estamos muy contentas porque al final no es lo mismo estar eh, en videollamadas que vernos físicamente. Ya nos echábamos de menos los unos a los otros y las excursiones no es lo mismo. Pues eh, salir al exterior hacía mucho que no lo hacíamos y pues está bastante bien. De mi pañoleta, Tenía muchas ganas de volver a las actividades presenciales para volver a hacer acampadas y campamentos todos juntos y volver a disfrutar de la naturaleza en todos sus tiempos.